Hola, soy F.J. García. Bienvenidos a La Franquicia, el programa donde revisamos todas las películas de una misma franquicia para comprobar si las segundas partes realmente nunca fueran buenas. Dentro cabecera. Prometí hace poco, hace unos 2, 3, 4, 5, 7 años, hacer una retrospectiva de todas las pelis de Destino Final, y, y bueno, como había hecho un pacto con la muerte de que no iba a morir en 7 años, pues decidí posponerlo hasta hoy. Hemos conseguido a un actor que ha estado en todas y cada una de las películas de Destino Final. Pensamos en llamar a Ali Larter, o Devon Saba, o Tony Todd, pero al final hemos conseguido a este, a este magno actor, tenemos aquí a la muerte, un actor que es parte integral de todas las películas de destino final. Actriz. ¿Actriz? Sí, gracias al doblaje soy actriz. ¿Y la barbita? Actriz. ¿Y la guadaña? Actor. Destino Final es una saga de películas protagonizadas técnicamente por la muerte que se estrenaron entre el año 2000 y el año 2011. Llevan sin hacer ninguna de estas pelis durante 8 años. En la década de los 90, hubo un resurgir de las, de las películas de terror estilo Slasher, de un villano encapuchado que va persiguiendo al resto de personajes adolescentes, como las pelis de los 80, de Viernes 13, Pesadilla en Noem Street, etc. El revival llegó de mano de uno de los directores de por aquel entonces, que fue Wes Craven. Hizo Scream y ya todo el mundo quiso hacer películas del estilo. Destino Final es así, una serie de adolescentes que se van muriendo uno detrás de otro, pero tiene ese giro argumental de que no es alguien... bueno, sí, sí que es alguien encapuchado, es este señor, pero este señor no se le ve físicamente. ¡Es señora! A esta señora no se la ve en ninguna de las películas, a veces se ve como una sombra... Solamente aparece en, en forma de espejismos de los personajes o, o de pequeñas premoniciones, pero no se le ve, porque la muerte es la muerte y no, no, sale, no, no sales con la capucha ni nada, sino que directamente hay uno que se muere en la, en la bañera porque se resbala por la pompa de jabón, unas es que se mueren en un spa de belleza porque no pueden salir del aparato de rayos uva, le va a pinchar un clavo que está oxidado y entonces dice, muerte, te he ganado porque estabas a punto de transmitirme el tétanos, <risa> En la primera se muere una porque le da por cruzar la calle de espaldas y entonces viene un autobús y le atropella, yo creo que, yo creo que en esa muerte no tuviste nada que ver, era solamente que la tía era gilipollas. La idea para esta saga de películas la tuvo Jeffrey Rodrick La idea inicial no era hacerlo como una película, sino como un proyecto de, de capítulo de Expediente X, pero al final porque se lo recomendaron sus amigos, no lo terminó presentando para Expediente X, sino que lo llevó por distintas productoras diciéndole que, oye, queremos hacer una peli de esto, de que eh, gente que se supone que se tenía que haber muerto antes, la muerte le va persiguiendo hasta que pues, se termina muriendo uno detrás de otro. Le pilló los derechos New Line Cinema, y originalmente no iba a ser una serie de películas, iba a ser simplemente una película, y se iba a titular Vuelo 180. Trata de un accidente de avión. Eso era ridículo. Luego habrían querido hacer vuelo 181. 182. O sea, si tú ves las entrevistas de, de antes de que estrenaran la película, todos los actores hablan de la película como vuelo 180. Decidieron cambiarle nombre a Destino Final con la idea de poder hacer una segunda parte, porque realmente eh, estaba, estaban convencidos de que el guión iba a funcionar. destino final, las cinco películas tienen básicamente el mismo argumento. Una serie de adolescentes van a subirse en un eh, sitio que va a tener un terrible accidente. En la primera película los protagonistas van a subirse a un avión. En la segunda película los protagonistas van a subirse a coches. En la tercera peli... Montaña rusa. En la cuarta... En unas gradas de una carrera de NASCAR. Y por último en la quinta... En un puente. La sexta iba a ser en una pastilla de jabón. En todas las pelis vemos un accidente múltiple en cada uno de esos cinco sitios donde mueren todos y luego se descubre que no han muerto todos, que todo ese accidente era una premonición normalmente del personaje principal y lo que hacen es no subirse en esos sitios y observan el accidente desde lejos. Y ese podría ser el final de la película, en plan han sobrevivido, jiji, pero aquí el Señor Muerte tiene ganas de que se termine muriendo sí o sí, así que durante el resto de la hora que suele durar la, las películas, se va muriendo uno a uno, igual que si fuera una película de láser, en plan Michael Myers o Jason Borges o Freddy Krueger, yendo uno detrás de otro, cargándoselos. Lo que pasa es que en este caso no es una, un ser, un ente físico, sino que es la, es la muerte. ahí me resultan muy divertidas estas pelis, porque... Son muy absurdas. Estas... <coughs> no. Son realistas. Eh, es... Está, está, está una persona eh, disfrutando de su día a día y como se supone que se tenía que haber muerto en el accidente, eh, las cosas del mundo están intentando matarle, en plan, eh, va caminando por la calle y le cae un meteorito al lado y es como, ¡Fuuu! Oh, sabes lo que te quiero decir, y le empiezan a pasar una serie de cosas hasta que por fin la muerte le pilla. Es la muerte persiguiéndole. Lo bueno también es que en todas las películas, si uno consigue no morirse, la muerte se lo salta y va al siguiente, ¿no? que te aburres de intentar matar a uno y vas, a, y vas al siguiente y luego ya volverás a cerrar el círculo, ¿no? ¿Sabes que no eres el único villano de estas películas? También está Tony Todd, que había hecho de Candyman, más, más conocido por haber hecho Candyman. Tony Todd que hace de William Bloodworth, el Forense. En la primera, la segunda y la quinta, aparece en un momento dado como el personaje misterioso que les dice cómo funciona la muerte. Él solo habla. Y avisa. Pero no es el villano. En el que avisa no es traidor. Ahí está. Haces spoiler de alguna y sí, yo sí, sigo solo. Yo, yo, yo... Sola. Yo pensaba hacer spoiler de todas. En la franquicia, avisa. básicamente... Antes. Voy a hacer spoiler de todas las películas. Sí. Gracias. La primera peli está dirigida por James Wong. La primera película de Destino Final me parece una buena película de suspense, que no tiene tampoco tanto gore como tienen las películas posteriores, sino que está yes. más, bien, más bien escrita. Eh, pero, desde luego, le tengo mucho menos respeto a cuando la vi inicialmente por descubrir que el director hizo después Dragon Ball Evolution. <risa> Esto es así. Yo a veces intento matar sus carreras, pero algunos tienen suerte. Como aquel chaval de la primera película que luego hizo películas como eh, Road Trip. ¿De quién estamos o... hablando? ¿De Will No, ese ya había hecho Casper, ya habría salido mal parado. Estoy hablando de son William Scott. Después de cargármelo en la primera película, tuvo suerte e hizo Colega donde está en coche, American Pie... En la primera solamente sobrevive a Lil Arter, que es la única que sale en la, en la segunda peli de personaje secundaria, que está en un manicomio diciendo, ¡ah, la muerte me está persiguiendo! ¡Ah! Para la segunda, sin embargo, sí que subieron el gore a más no poder. La segunda, eh, el accidente masivo del principio es un gran accidente de tráfico, y hasta Quentin Tarantino dijo que era una de las mejores escenas de masacre de coches que, que se ha hecho en, en la década de los 2000. ¿En serio? De verdad. le daré cinco años más de vida a ese hombre. Para la segunda película contrataron de director a David R. Ellis, que era un especialista profesional. Había trabajado en general detrás de las cámaras en mogollón de películas y era, era realmente un profesional. Y además, como descubrimos en esta película, también un profesional del gore, o sea, mucho mucho gore, mucha casquería. La segunda yo creo que es mi favorita de las cinco, porque es la, la única, salvando la quinta, que intenta cambiar un poquitín la fórmula. En plan, en la primera, y en la mayoría, eh, todos se van muriendo en el orden en el que se hubieran muerto en el accidente inicial, y aquí, con la excusa de que la muerte quiere cerrar el círculo, se va muriendo al revés. El último que se moriría es el primero que se muere, ta ta ta ta ta. Es una de las pocas en las que le dan a los protagonistas una manera de salvarse, que es, en este caso, que haya una nueva vida. Si hay una nueva vida, paras a la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, ¿por qué querías salvar a los protas de Destino Final 2? Para Destino Final 3, que se estrenó en 2006, lo que hicieron fue eh, contratar al director de la primera, James Bond, el director de, de, de Dragon Ball Evolution. Y lo que hace en esa peli es realmente un remake de la primera, totalmente, paso por paso. Sí, sí, la tercera es un remake de la primera. O sea, ni hay siquiera... aviones? No hay aviones. Entonces hay un... no es un remake. Hay, se, se mueren... Eh, el accidente es una montaña rusa, pero por lo demás es exactamente ¿Es igual. En no en el aire. Pero, bueno, en el aire sale volando una, un carrito de... Tiene mucho menos gore que la segunda peli. Hay mucho gore. ¿Sí? ¿No recuerdas cuando a uno de los protagonistas tiene un accidente de coche, el coche de atrás se le escapa el motor y le abre la cabeza el ventilador del motor de ese coche? Pues no me acuerdo bien. Era un espectáculo sorprendente. Mira, déjame hacer el ejemplo. No, no, no. ¡Chac, chac, chac, chac, chac, chac! Obviamente era más deprisa. No veo que tenga ninguna conexión con los personajes o con el argumento de las dos primeras. No mencionan el vuelo 180, no sale ningún personaje anterior... La podían haber titulado Destino Final el remake. O podían haber titulado El Destino Final, que es como titularon a la cuarta. La cuarta, en lugar de titularla Destino Final, la titularon El Destino Final. Y era, era una práctica muy común por aquel entonces, allá por 2009, en plan que la cuarta de Fast and the Furious la titularon Fast and Furious, la cuarta de Rambo la titularon Rambo, directamente... Es, es algo muy confuso, sobre todo ahora que ha pasado tiempo, y dices, oh, voy a verme Destino Final. Mmm, ¿será la primera peli porque pone Destino Final? Pues no, esta es la cuarta. Lo que pasa es que no tiene esa gracia de la segunda de cambiar un poquito la historia, o sea, también es un remake de la, de la primera y tampoco tiene referencias a, a, la, no, es a las anteriores. un remake a pesar del título, pero es que, es que no tiene relación con las anteriores. Es como es, es tan remake como Destino Final 3. Y la cuarta se acuerdan de lo que pasó en las anteriores. ¿Ah, sí? Quizá debería haberla visto. No la has visto. No, no he visto Destino Final 4. Ni siquiera... Estoy haciendo una retrospectiva de Destino Final y no he visto Destino Final 4. He visto escenas, pero no... Esta está dirigido por David R. Ellis. A nivel de directores, tiene esa curiosidad: que la primera y la tercera están dirigidas por el mismo James Wong y la segunda y la cuarta están dirigidos también por una misma persona, que es David Erreelis. David Erreelis, más tarde, hizo serpientes en el avión, que está muy bien, con Samuel L. Jackson diciendo no puedo aguantar a estas serpientes en este motherfucking plane. Le daba reparo que no lo hubieran contratado para la primera, que era donde sucedía el accidente de avión, así que dijo pues voy a hacer yo mi propio accidente de avión y además con serpientes. En 2011 contrataron por fin a un director distinto que fue Stephen Quayle, que, antes había sido ayudante de, de dirección de James Cameron en Avatar y le contrataron, yo creo, para Destino Final 5 por eso, porque sabía mucho de, de 3D. Tiene un accidente masivo también en la carretera, como en la segunda, excepto que aquí tiene lugar en un puente. Entonces, eh, aprovechando el 3D y para poder estrenarle en IMAX y todo eso, pues tiene un cable del puente yendo hacia la pantalla... También cambia que a los protagonistas aquí también les dan una posibilidad de ir a salvarse, porque tanto en la primera como en la tercera como en la cuarta no les dan posibilidad de salvarse en absoluto, se van a morir sí o sí, pero en la segunda y en la quinta le dicen oye, tienes una oportunidad para no morir... O sea, te vas a entrenar muriendo, por eso de que eres un ser humano y una cosa viva, y todas las cosas vivas llegan a su muerte, pero por lo menos aquí te dejamos la tarjeta de escapa de la cárcel. Y aquí lo que tienen que hacer es quitarle la vida a una persona que no estuviera destinada a morir. Toda la secuencia final de la peli es los protas intentando buscar a otra gente para decir, ¡oh, vamos a matarles! Y por eso sabemos que son los protagonistas, porque Atando matando gente. No sé hasta qué punto te tienen que caer bien. Voy a decir un spoiler de la quinta. Adelante, hasta avisaos. La quinta sucede antes que todas las demás. Es una precuela. El final de la quinta, como sorpresa, es el principio de la primera. Es el accidente de avión de la primera. Yo sigo pensando que la tercera y la cuarta no son canon. Porque no tienen relación con las, con las otras. ¡Ah, no sale ni to ni to ni sucede. En fin, bueno, vale, vale, vale. Sí que es canon, sí que es canon. No me mires así. En la tercera. Sí que sale. ¿En la tercera? Sí. ¿Quién es que sale? Tony Todd le pone voz a un personaje. ¿Ah, sí? Sí. Eso es ya saber. Todas estas películas son perfectas. Es lo que tiene ser productora ejecutiva. Son perfectas. Sí. Tuvieron buena taquilla y ahora todo el mundo la recordará. Sí, no sé, hay, hay un fallo en la tercera bastante importante. la tercera, el accidente de la montaña rusa es causada porque a uno de los personajes se le cae una cámara en los raíles y es lo que descarrila la, la, los vagones. Eso sucede durante la premonición, pero ese personaje, cuando va a suceder el accidente, sale con su cámara de la montaña rusa y por lo tanto no está a la cámara para provocar el accidente. Pero hay accidente. Ya, pero no está provocada por la cámara, es un fallo de récord muy importante. Pero hay accidente. Pero hay accidente, por supuesto, por supuesto. Cuando se estrenó la quinta, Tony Todd dijo que como había tenido bastante éxito, iban a hacer una sexta y una séptima y que además estaban pensando en grabarlas a la vez, igual que Avengers Infinity War o que Regreso al Futuro 2 y 3. Sí. Eh, pero desde 2011 no ha salido ninguna peli más de destino final. Tengo una teoría de por qué ha sido. ¿Por qué? es porque estas películas están gafadas. Detrás de las cámaras, en 2013, el director de la segunda y de la cuarta apareció muerto en su habitación de hotel. Yo no tuve nada que ver. Pues nadie sabe por qué se ha muerto. O sea, es una serie de extrañas circunstancias y claro, ahora mismo James Wong debe estar diciendo eh, pues a lo mejor la muerte no me ha matado porque como he hecho Dragon Ball Evolution, he matado una franquicia, eh, a, a, así he cobrado su vida y por lo tanto no me he muerto. Pero Denis Cuell, el director de la quinta, debe estar con los huevos aquí, diciendo joder... Ofrezco la posibilidad de rodar la sexta, y la séptima y la octava. Así ganaremos a Loca Academia de Policía. ¿Loca Academia de Policía muere gente? Sí, los espectadores.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 Nos vemos pronto. Después de haber revisado la primera, vamos a echarle un vistazo a Destino Final 2. Y tengo muchas ganas de volver a verla por el, por el gore, por ver los efectos prácticos que recuerdo que son muy entretenidos e interesantes. Hace mucho que no la veo y tengo la sospecha de que me va a decepcionar a nivel de guión y de diálogos. Bueno, la, la primera me ha decepcionado a nivel puramente de diálogos. No obstante, como visteis, recordaba perfectamente a los personajes antes de volver a verla no porque fueran especialmente interesantes sino porque eran arquetipos. Sin embargo, eh, de esta no me acuerdo nada de los personajes, más que Alil Arter, que es la que, que es la que vuelve. Me acuerdo de que uno de los protas es un policía y me acuerdo que hay una madre con su hijo, pero del resto de personajes solamente me acuerdo de sus muertes. Eh, por no acordarme no me acuerdo ni de qué raza son. Recuerdo que es una peli muy cruel. Creo que esta es la única donde se muere un niño también me gusta porque es eh, itinerante. En el resto de pelis, si no recuerdo mal, eh, las víctimas se van muriendo cada una por su parte, en la primera eh, se van juntando justo antes de que vaya a suceder cada accidente, pero luego cada uno se va para su casa. Sin embargo, en esta, si no recuerdo mal, a lo mejor no me estoy recordando mal, eh, a mitad de la peli se juntan todos los vivientes, que no son pocos, son más que en, la, que en la primera, no me acuerdo exactamente cuántos, pero son más. Eh, se juntan todos en la casa de la protagonista, elaboran un plan de acción y van todos como en tropel en el coche yendo de un lado para otro. Tiene como más urgencia esta entrega que el resto. Luego recuerdo que el final en concreto es decepcionante, eh, me parece un final un poco confuso. Eh, no así el epílogo que sucede en una barbacoa, como el punchline de la peli, en plan. Así que bueno. Vamos allá. Sigue molando, sigue, sigue estando bien. Es una película tremendamente cruel, tremendamente gamberra y mucho mejor que la primera. El accidente inicial, la hostia, o sea, sigue siendo tan bueno como lo recordaba. Lo que no recordaba y que es un detalle muy bueno, es que ponen muchísimo más énfasis en esta, en, en el orden en el, en el que se mueren durante el accidente, o sea, antes del accidente ya todo está grabado como que realmente va a ocurrir algo terrible en esa carretera y te van presentando a la gente que está conduciendo por esa carretera y eh, ponen mucho énfasis en quién se muere uno detrás de otro. Y lo interesante es que luego, más tarde en la película, no te lo dicen. Lo que, lo que el director espera es que tú hayas prestado atención y tú te acuerdes en qué orden se han muerto, y tú pienses, vale, entonces el siguiente que se va a morir es este. Eh, que lo que hacen, como dije en el, en el primer capítulo de la retrospectiva, es en lugar de matarlos eh, por orden, como en el resto de pelis, los matan del último al anterior. Yeah. Efectivamente, los personajes dan igual. La protagonista principal, Kimberly, no tiene nada de personalidad, más allá de he tenido esta premonición y tengo que intentar averiguar qué cojones pasa e intentar salvar a la mayoría de la gente que pueda. El, el, el, el prota de la primera es un tío muy obsesivo, por lo tanto, tiene sentido que sea él el que tenga la premonición aquí. Es una chica que no sabemos absolutamente nada de su vida anterior a este fatídico accidente, más allá de que su madre se murió. Eh, de hecho, en un momento dado, in intenta hablar con su padre en plan «Oye, eh, ¿mi madre tuvo alguna premonición alguna vez?» y, y no le dan respuesta ni nada, así que eso no se explora. Eh, luego, el otro prota, que es el policía, eh, contrataron para hacer de él a un tío... ¿Cómo se llama el que hace de policía? Michael Landes. No tengo nada en contra con el tal Michael Landes, eh, pero tiene cara todo el rato de aburrido. Y, y es, es su cara, no creo que pueda poner otra cara, tiene los ojos todo el rato caídos. ¡Eh! ¡Vamos a salvar a la gente! ¡Eh! ¡Te voy a apartar para que no te atropelle la furgoneta! ¡Eh! ¡Soy un policía! Luego... Hay otro personaje secundario que es el que está puesto todo el rato de droga, pero el, el policía tiene más pinta de estar puesto que él. Y el resto de personajes eh, totalmente olvidables, excepto sus muertes, que son muy terroríficas y, y, y súper gamberras. La aparición de Tony Todd como William Wordsworth es mucho mejor. Si bien en la primera era un personaje misterioso, pero... Eh, molaba más su interpretación que la aparición en sí misma, porque era en una, en una morgue, pero la morgue más aburrida ever. Eh, aquí es en un sitio lleno como de puertas de metal y fuego y todo como, como rojo y verde, o sea, tiene una cinematografía más interesante. Ari Larter, la superviviente de la primera, el manicomio en el que está al principio, está rodeado como de una neblina, tiene un toque incluso de gótico. Y el final, ahora que ya me lo sabía, no me ha resultado tan decepcionante, claro. Por lo menos esta tiene una resolución, no como el resto que, en los que simplemente dices, no habéis derrotado... La muerte os van a matar sí o sí. Aquí los protagonistas, eh, claramente, lo, bueno, los protagonistas, eh, la chica Kimberly y el policía, claramente se salvan y no aparecen en ninguna otra, así que eh, es canon que se han salvado, ¿no? Tampoco hay ganas de que aparezcan en otra porque, a pesar de que son los protas, como he dicho, no son personas interesantes. Si bien los personajes en sí mismos no tienen, no tienen interés, el argumento en sí, la, la, la trama, el misterio, eh, sí que lo tiene. Hay una escena muy interesante en la que están todos los supervivientes yendo en el coche, y se ponen a elucubrar, a ver, ¿por qué la muerte está yendo a por nosotros en concreto? No otras personas, sino a por nosotros. Y es que todos tenían una conexión con los supervivientes de la primera peli, del vuelo 180. Está muy bien porque están todo el rato para ser un concepto tan simple, aquí realmente cogen todo lo que no hubieran utilizado en la primera peli e intentan dar todas las vueltas posibles. Por eso, a partir de aquí, el resto de pelis no son interesantes. Aquí ya han exprimido todo el jugo que, que podía dar esta serie, de ahí que la tercera, personalmente la cuarta y también la quinta, ya no tengan ese interés. Sigue siendo una película de siete. Sobre todo comparado con el resto de entregas. Tampoco es la gran obra maestra. Si no te gusta el terror no vas a disfrutarla nada. Pero está razonablemente bien para pasar el rato. solamente quedan estas esta, esta, tres. Recuerdo que la tercera me pareció una soberana mierda.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 De dilación, me voy a ver por fin Destino Final 4 y la voy a ver completamente solo, así que probablemente será muy terrorífica. ¡Ah! <risa> Tremendamente terrorífica, por ¿Te lo visto. visto. Sí, tío. Vale, vale. Hola, yo también vengo a ver la película. ¿Vale? De, de, de, el, el Destino Final. A ver, yo vengo por la pista. Ah, ve, mira, ¿ves que pone aquí él? El, ¿El en pequeñito? Sí, eso es, sí, eso sí, es porque el es el Destino Final 4. Como es la 4, es en 3D. Este es el DVD que hemos metido en la, eh, en la PlayStation, espera, espera, espera. y este otro eh, no es un DVD extra, sino que es la versión en 3D. Espera. ¿Te has tenido las gafa Porque yo no... ¡Ah, sí! Sí, sí, no, que la tercera dimensión es, es finita, es finita, pero es. Solo quiero indicar una cosa. Mis 3Ds son reales. No como los demás. Mis 3Ds molan. Vamos allá, a ver película. Están las letras. Pero si es rock and roll, es música movida. ¿Cómo me he podido, cómo he podido poder... Espera que la paro. Es, es, es, es. ¿Cómo puede ser una película tan absurdamente aburrida? Vamos a hablar de los protagonistas. Los protagonistas, eh, no, no me acuerdo de ninguno. O sea, o sea, acabo, está... acabo de ver la película Son dos parejas de novios Acabo de ver la película y no me acuerdo también. Dos parejas de novios la, la, de, la, la pareja protagonista y la falsa protagonista Que es la misma, pero el tipo es claramente gilipollas Y la tipa, luego, también la mujer tú... que le pone los tampones en los oídos a los niños Sí, eh ¿Sabes? Sí. Es, o sea, es que hay... Pues eso, se ah, ¿Habéis un... oído hablar de los tapones en los oídos? <coughs> pues esta peli tiene tampones en los oídos. Pero Ningún algún personaje, personaje te cae bien. No, esta peli, ni, ninguno. Mm. No, cabrón, bueno, tampoco te cae mal. Porque es que el nacido ni siquiera es nacido, es otro gilipollas. El, el negro que se, que se. Espérate. Que nos hemos enterado que se había divorciado de la familia por conducir borracho. Pero te lo dicen así como el que dice: Yo a los 5 años tuve sarampión. Los sí, personajes un... no tienen profundidad. No sé si son charcuteros y son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 tiene, esta... tiene recursos, tiene elementos. ¿Por, por, ¿Por qué lo han hecho tan mal? Lo, una cosa, o sea, la, lo, lo primero que me dijiste, según estábamos viendo el accidente del principio, es que te recordaba a qué peli... ¿A, a qué peli te dije...? No lo no sé. A Sarnado. Me habías dicho ah, sí, que te sí, recordaba sí, sí, sí, a Sarnado, sí. pero sí, perdón, con neumáticos. El, neumático, ¿sí? el Sarnado, pero, pero en NASCAR. Además es que es un circuito de NASCAR que se han montado...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 Pero me voy animado a verla porque es el director de la segunda peli y la segunda es la única que me pero te juro eh, que la eh, segunda peli es es pero buena. Hay, que, hay que mueren en la segunda peli o sea que es el primer accidente pues también tiene que ver con coches es en una es en un accidente pero de carretera ¡Ah! Es ah porque la, primera, la primera para hacer es un avión no la primera es en un avión y esto, segunda, y esto para hacerlo la... parecido que no has visto mis vídeos, verdad este es, este decir, la, esta es la quinta parte de una retrospectiva. Sí, sí, sí, sí. La, y y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero a ver, a ver. ¿Ah? Quedaba claro que tampoco había mucho más que pinchar, entonces al cabo de un rato pasado pasé del vídeo. Te juro que el accidente de la segunda mola mucho, porque es todo efectos prácticos. Si ves un coche dar vueltas, está... ¿Sabes? O sea... O sea tienes un... eh, tiene, tiene fuego, tiene, tiene claro. un troncos que se caen... Ah, ah, está está sí. bien. No, aquí hay un charco pero, de aceite. Pero pero aquí es todo muy de dibujos animados. Aquí sale todo, de... Todo es, es de... Esta película estaba pensada, como hemos dicho al principio, eh, para ser una peli enseñada en 3D, aunque la hemos visto en 2D. Y está todo el rato, pues, eh, haciendo ra muy sí, evidente. Sí, con cositas y que se mueven y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 ¿Cómo, ¿Cómo sabían los otros que tenían ¿Eh? que ir...? Preguntan, oye, ¿tú sabes algún lavadero que esté por aquí? dice casi, vamos a ir al de mi primo, que está para allá tres metros... O sea, y llegas, y llegas a la... Venga, has llegado al lavadero. Y ahora, ¿por dónde entras? Pues, pues con el coche por delante, en sentido contrario, como es natural. por he dicho antes... ¿tiene, tiene un montón, de, por lo que me has estado contando, de guiños, Un montón, guiños, un montón. Guiños, un montón bueno, un montón. Dos o tres. O sea, aparece el número 180 varias veces. El lavado de coches se llama Clear Rivers que es el nombre de la, de la chica que es de, del personaje de Alil en las dos primeras pelis. Pero no hay una conexión de continuidad. Claro, ah, claro, no, película, no, no, no, no, hay. no Se me olvidó eh, mencionarla en el anterior vídeo, pero pensaba que no iba a haber película peor que la tercera. Le iba a poner un 2. Si esto es así, a esta le tengo que poner un menos, menos 20, porque esta es la peor de las cuatro. ¡Judiii! O sea, pero, pero pero, pero, en pero, serio. pero, pero... Es muy mala. Eh, ¿Te has, fijado, eh, ¿te has en la música de la peli?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 Y <risa> lo que saga. Vamos a ponerle eh, nota a la vez a cada una de las cinco películas. ¿Vale? Seis. Siete. Siete. Seis. Dos. Seis. Menos veinte. Cinco. Seis. Cuatro y medio, cinco, quizás. Me ha gustado como final de la, de la saga y no creo que hagan destino final seis. Bueno, a mí me gustaría que la hicieran, la podríamos hacer nosotros. Vale, ya has terminado de criticar las cinco pelis.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 Bueno, yo, bien, yo, yo queréis, vale. os dejo solos y.. audiencia.